Sí, estaba de poetas, poetas olvidados soldados. Abrazos dados, efímeros y caros sí. Haciendo kilómetros en mi carro Vamos. Solo quedamos unos pocos por este páramo Aquí vengo con el bueno del match sí. Te quedas atrás, no puedes más, te hartas Estos dos van fuerte, vienen a verte Te visitan en tus sueños como Freddy es, es muerte. muerte Brutal, conexión Madrid-Berlín Como sigas soltando barras, otro jardín ¿Dónde me meto? Me cago en Berlín y en su puto esqueleto. Clasistas de postín, tiro bombas, entro en tromba, métete con mi team y comerás con sonda. Lo que sueltas por la boca suena a broma. Falta nivel, estáis enfermos de coma. Todos soñando con un mundo nuevo. Tú vives con reglas mientras yo me paso el juego. te aviso, estás volando cerca del suelo. El oráculo me dijo que mi nombre es Neo. Sigo mi camino, nadie me para, me enfrento a demonios como Balrog con mi espada. Tengo las espaldas bien guardadas, esta batalla interna está más que ganada. If you Madrid, Berlín, conexión, nómadas, selecta records en la casa. Barton al beat. We are now making our descent. De Madrid al cielo, así que el cielo es Berlín. Aunque buscando por el mundo de uno a otro con fin. No importa qué caminos recorrí, sabiendo que nada es para siempre. Que todo tiene un fin. Un objetivo, soy objetivo, hoy me motivo. Perdón, pero no olvido, ese es mi leitmotiv. Sabiendo que muchos recuerdos resulta nocivo Y que si vivo y sonrío es solo porque soy naive, De Berlín al barrio. Me oyes loco, el mundo es un barrio, homie yo lo que toco, no lo convierto en oro sino en plomo, choco, los cinco con la muerte, tras torres no me enroco, noco, nozco el miedo o el miedo en mi coco, me vuelve loco, loco me vuelve poco, que perder, nada que comer negros los mocos, de tanto pintar y rayarme por ir a saco, por este páramo no queda coca sino cacos, también lo sabe el lago, políticos opacos, que antes de dar musa agarran cuantos amarracos, caben en su tarpas, peores son que narcos. De Madrid al cielo, Narón te lleva el barco. De Berlín al barrio, con flechas en los arcos. Barton pone el marco, si de palabras parco. Hoy nos vemos en el grego, en el rojo toy. I won't be speaking to you again, as we'll be in our landing pattern in the next few minutes. It was a pleasure to have you No la ¿Qué la... ah, es lo que se ¿Qué es se hace